Bogotá se vistió de Laika en dos días llenos de color y emoción. Gracias Liker por inspirarnos en todo momento y hacer lograr lo que hasta a veces parece imposible. Estamos listos para aventurarnos a más experiencias y, por supuesto, más momentos peludos. Laika. Laika.